Muy bien, continuidad en esta segunda mañana, aquí por la pantalla de Albert TV y vamos a tomar contacto con Germano Campo, que es secretario de Administración de FESTRAM, de la Federación de Trabajadores Municipales de la provincia, porque está anunciado un paro para esta semana, jueves y viernes, situación que ya viene con, con un reclamo planteado desde hace algunas semanas, todavía sin respuesta. Bueno, Germán, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buen día, gusto en saludarte. Igualmente. Bueno, por ahora el paro está confirmado, digo, ¿no? Más allá que hay una instancia todavía de negociación, pero la medida está, está lanzada. Sí, así es. La medida ya ha sido comunicada a todos los sindicatos de la provincia, así que día jueves 27 y viernes 28 de esta semana eh, vamos a estar con medidas de fuerza de paro total de actividades. Uh -huh. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, fundamentalmente eh, Festran ha venido reclamando de hace un buen tiempo. Eh, el, por las prestaciones eh, de la obra social IAPOS hay un, un reclamo que es un informe de trabajadores municipales y comunales de toda la provincia eh, en el servicio que reciben respecto a la obra social IAPOS uh -huh. eh, muchísimas deficiencias, muchísimos abusos eh, y bueno, eh, hemos tratado de ...de trabajar junto al gobierno de la provincia a través de las autoridades de la obra social... ...para tratar de, de mejorar esta situación y la verdad que no, no hemos podido avanzar. Y la otra cuestión puntual eh, es el tema de los incrementos de las asignaciones familiares... ...que también es una demanda de muchísimo tiempo de parte de FESTRAN... ...que creemos que, que tiene que ser eh, actualizada, mejorada, porque la verdad es que se han vuelto, por los montos que hoy se están percibiendo, los trabajadores municipales están percibiendo, la verdad que, que no tiene ningún sustento razonable, digamos, los importes que hoy, que hoy presentan. Digamos, no fueron subiendo a la par de los acuerdos paritarios, digamos, quedaron estacionados esos, esos montos. Correcto, correcto, y creo que la, la, vara, la vara en este sentido lo marca... Eh, lo que paga Nación uh -huh. eh, en concepto de asignaciones familiares, que estamos hablando, por ejemplo, en la comparativa de una asignación por hijo, eh, uh -huh. en el orden nacional estamos hablando de 11.400 pesos, y en el orden provincial estamos hablando de 780 pesos. Uh -huh. claro. eh, Esa es, es la diferencia, estamos hablando de que el, el porcentaje, o lo que, cobra, lo que paga Nación es 10 veces más, que lo que, que lo que se paga en el orden de la provincia. Eh, incluso tenemos algunas asignaciones, de le decía lo otro dio un periodista, tenemos asignaciones de montos que ya en dinero ni siquiera se encuentran en a la calle. Claro. Hay asignaciones por escolaridad de nueve pesos. Hmm. Eh, eh, no, no, tienen, no guardan ninguna razonabilidad. En consecuencia, entendemos que el gobierno tiene que tomar cartas sobre este reclamo y resolverlo de manera rápida, más con la crisis económica y social, que estamos viviendo, de los trabajadores, sabemos que son de los que... A ver, si lo tenemos a Germán, se nos cortó momentáneamente, seguramente ahora lo vamos a recuperar. Una breve interrupción, nos quedó congelada ahí la imagen, perdimos momentáneamente el audio. Seguramente en un instante lo vamos a estar eh, recuperando. Estamos hablando con Germán Ocampo, que es referente de, de FESTRAN, secretario de Administración de la Federación. Creo que ahí lo tenemos de vuelta. A ver, ahí está Germán. Se había cortado momentáneamente ahí la, la, la emisión, Dime, ¿no? sí. temas de conectividad. Sí, sí. Eh, digo la pregunta. No, es, pregunta. No, digo la, la pregunta es de quién depende el tema de las asignaciones familiares. ¿Es, es algo que puedan resolver los municipios y comunas por su cuenta o se requiere alguna medida provincial. Bueno, eh, en cuanto a la, a la composición histórica de, de cómo se eh, cómo se ha llegado a, a este punto y que hoy por hoy el, el gobernador disponga asignar, eh, los montos de las asignaciones familiares para municipios y comunas, uh -huh. ha venido de una situación donde cuando no había un régimen municipal, se adhería, los municipios y comunas adhirieron digamos, al régimen de, de la provincia, no, a la ley provincial de asignaciones familiares. Sí. Eh, pero bueno, eh, hoy por hoy eh, eh, está la posibilidad, de no hay ningún impedimento, de que si un municipio lo puede hacer, un grupo de municipios también lleven esta problemática su representación de la paritaria provincial, que es la ley 99, -99. Hmm. Ahí lo perdimos momentáneamente otra vez a Germán, a ver si lo tenemos. Bueno, estamos con algún problemita ahí de, de conectividad. A ver si podemos restablecer la comunicación. ¿Te tenemos ahí, Germán? Ah, se congeló, se congeló. Bueno, a pesar de que no está tan fresco el día, a ver nos congela. Lo, lo escuchamos ahí, lo escuchamos muy entrecortado y se nos congela la imagen. A ver si lo recuperamos. A ver. Bueno. Por el momento no tenemos la, la mejor conexión. ¿eh? Por eso se nos está co cortando el, el diálogo con Germano Campo. Igual, eh, para destacar, para ir resaltando, ya lo vamos a recuperar. Digo, el paro está lanzado, está determinado jueves y viernes. Tema IAPOS ¿eh? en el servicio de la prestación de la obra social, que hace muchos años que venimos escuchando quejas y reclamos. Eh, que evidentemente se han extendido a toda la provincia por esto, por eso esta, esta determinación y el tema de las asignaciones familiares que lo contaba, es un absurdo, ¿no? 700 pesos de, de asignación familiar cuando a nivel nacional se están pagando 11.000 eh, la verdad que 700 pesos es algo irrisorio eh, casi que no, ni se justifica la, la presencia de, de, de, ese, de, de ese monto ¿no? de ese supuesto beneficio porque ni lo es, digamos, con, con, esas, con, con, esas, con ese monto de dinero